Compañeros, estamos frente a la Asamblea Legislativa para exigir que se apruebe el proyecto de integración para, la, para, lo, para los becarios, debido a que nosotros nos hemos visto afectados este año, que se, ya no hay presupuesto y hay más de 3.000 jóvenes esperando que, que, que la aprueben esa beca para poder seguir estudiando. Pedimos a la Asamblea Legislativa y pedimos a los diputados que aprueben el proyecto de becas para que muchos jóvenes se vean beneficiados. Invito también a nuestros compañeros que este día no se pudieron hacer presentes, a que vengan y apoyen esta causa. Es beneficio no solo para nosotros, sino para todos esos jóvenes que están esperando poder seguir estudiando.